Hola, te saluda de nuevo tu amigo El Cochibán José con un video más de Triunfadora Mente. El club de las mentes triunfadoras. ¿Alguna vez te has tenido que enfrentar a un problema muy difícil, pero que cuando las condiciones cambian, como que te cuesta menos trabajo superar? Esto es algo que podríamos considerar como suerte o, o tal vez un truco de una sola ocasión. Pero no, no tiene por qué ser así. Si sí comprendemos con claridad las condiciones que nuestro entorno nos impone, Podemos tener paciencia y astucia para acomodarnos y aprovechar mejor este momento. Hércules tuvo en el siguiente un desafío que requirió de él varias de sus nuevas destrezas. Tuvo que ser paciente y perseverante, pero también que encontrar la manera para debilitar a su oponente, el inmenso y poderoso jabalí. Si comprendemos los ritmos de la vida y sabemos cómo nuestros problemas se fortalecen y debilitan, podemos, igual que Hércules, aprovechar el momento ideal y conquistar nuestros mayores obstáculos y continuar así con nuestro camino hacia la grandeza. ¿Qué hizo Hércules para salir triunfador de este difícil trabajo? ¿Qué nuevas habilidades pudo adquirir gracias al enfrentamiento que se dio? Además, en esta ocasión hubo un evento desafortunado en el que la forma de ser de Hércules y sus nuevas cualidades lo llevaron a tener pérdidas dolorosas. Esto no es algo ajeno para nosotros tampoco, ya que cuando estamos en el proceso de cambio y evolución también debemos aprender a dejar ir cosas o personas para poder seguir ascendiendo en esta escalera quieres conocer esta interesantísima historia, te invito a que te quedes conmigo, porque te voy a contar la historia y la enseñanza detrás del mito. Y ya sabes, si te gusta este video, dale like, suscríbete para que no te pierdas las nuevas publicaciones y da clic en la campanita para recibir una notificación. Capítulo 1 La Historia Heracles estaba demostrando toda su capacidad para adaptarse y aprender. Y triunfar, por supuesto. Luego de capturar y liberar a la sierva del monte serineo quedó claro para Euristeo que enfrentar a Heracles contra sí mismo era solamente bueno para él, pues ahora había cambiado y mejorado. Se estaba adaptando. En esta ocasión, Euristeo envió a Heracles a enfrentar a otra bestia, el jabalí de Erimanto, un enorme jabalí con una fuerza descomunal y que al igual que León, tenía una gruesa piel muy difícil de penetrar, por lo que tendría que enfrentarlo en un combate cuerpo a cuerpo y por su enorme tamaño, hacer lo que le hizo al León, León no funcionaría. Heracles de inmediato, como era su costumbre, inició el camino hacia su nueva aventura. En el camino sabía que encontraría a su viejo amigo Folo, un centauro que destacaba de la mayoría de los de su especie por ser amable, bastante más racional que los otros e inteligente, pero sobre todo por ser muy leal a sus amigos. Así que Heracles pasó a visitarlo y obviamente Folo se sintió sumamente dichoso. Organizó para él una comida para agasajar a nuestro héroe. Incluso invitó al viejo Quirón, que era otro famoso centauro, maestro de muchos héroes, entre los que se encontraba Heracles mismo. Así pues, comieron y bebieron vino y cuando este se terminó, tuvieron que echar mano de un vino especial que el dios Baco había obsequiado a todos los centauros. Un vino con un olor muy fuerte que de inmediato los demás centauros identificaron y acudieron, solamente para enterarse de quién lo estaba bebiendo. Cuando los centauros vieron que era Heracles el que estaba compartiendo el vino, se molestaron muchísimo con él y siendo tan irracionales y agresivos como eran, de inmediato intentaron acabar con nuestro héroe. Para su desgracia... Heracles no era un enemigo común, pues llevaba consigo todos sus trofeos previos, la piel de león que lo hacía invulnerable, las flechas mortales que lo hacían sumamente peligroso, y la paciencia y la capacidad de observación y aprendizaje que lo hacían inteligente y capaz de enfrentarse a todos ellos sin importar cuántos fueran. Por supuesto que tanto Folo como Quirón procuraron detener la trifulga y recuperar la armonía y la paz, lamentablemente en uno de tantos embates, Quirón fue herido por una de las flechas de Hércules, bañadas con la sangre de la hidra. Como este centauro era inmortal, la agonía y el dolor que sentía eran inmensos. Al notar esto, Zeus, el padre de los dioses, se apiadó de él y le permitió morir para dejar atrás ese sufrimiento. Algunas versiones dicen que Heracles mismo habló con Zeus para interceder por su maestro e intercambió la vida de Quirón con la de Prometeo, quien estaba eternamente castigado por haber robado el fuego del Olimpo y dárselo a los humanos. Pero las desgracias no terminaron ahí, pues luego de que la escaramuza terminó y la mayoría de los centauros habían muerto a causa de las flechas venenosas, Folo sintió curiosidad, pues las flechas comunes no eran suficientes para matar tan fácil a un centauro. Tomó una de ellas, pero esta resbaló de sus manos y cayó de punta en una de sus pezuñas, matándolo al instante. Después de tanto caos y destrucción y muerte, Heracles se alejó del lugar y fue a buscar al jabalí. No tardó mucho en encontrarlo y luego de un par de encontronazos en los que hubo una clara paridad de fuerzas, el jabalí se sintió acorralado y comenzó a escapar. Para su desgracia, emprendió la huida por el camino que escalaba al monte y pronto llegó a la zona nevada del mismo. Dada la cantidad de nieve que se había acumulado, el jabalí tuvo que esforzarse cada vez más para continuar avanzando mientras se abría el paso en la nieve, como era de esperarse, y en poco tiempo cayó agotado. Heracles, en cambio, caminaba exactamente por la brecha que el cabalí había abierto, ahorrando con esto muchísima energía. Aprovechó esta oportunidad, lo encadenó y lo arrastró de regreso, e incluso continuó el camino hasta regresar a Micenas, donde lo presentó vivo a su primo, el rey Euristeo. Euristeo se asustó nuevamente y se fue a esconder a una enorme vasija, pues temía que Heracles soltara al jabalí. Verás, en esta ocasión Heracles no cumplió la tarea como el rey esperaba pues quería que matara a la bestia. Al no ser así, Euristo pensó que era un atentado contra su vida y se lo tomó de una forma muy negativa. A Heracles esto le hizo mucha gracia, razón por la que su primo se sintió muy humillado y avergonzado, por lo que se dedicó a buscar una forma de devolverle el sentimiento a Heracles en su próximo trabajo. Capítulo 2. Las Condiciones Nuestros antiguos maestros nos dieron en este pasaje una enorme cantidad de conocimiento pues, a pesar de que nuestro héroe estaba ya en un muy buen lugar luego de haber adquirido tan poderosas habilidades y herramientas, hubo un incidente lamentable que, por supuesto, también podemos considerar como una invaluable lección. Aquí podemos ver que las armas y los conocimientos que Hércules adquirió en sus desafíos previos le sirvieron tanto para bien como para mal. Por un lado... Utilizó la paciencia y perseverancia, así como un agudo poder de observación, para capturar viva a una presa que podría haber matado para facilitar esta tarea. Sin embargo, gracias a sus nuevas habilidades con mucha facilidad, pudo mantener vivo al jabalí y con ello pasar un rato agradable a expensas de su primo, que todo el tiempo se esmeraba por conducirlo al fracaso. Pero por el otro lado, estuvo el incidente con los centauros. Sus mismas nuevas armas, aquellas que adquirió luchando y creciendo, se convirtieron en los instrumentos que le privaron de un par de muy buenas amistades, Quirón y Folo. Vemos aquí cómo es que Heracles es atacado por sus viejos hábitos, ya que continúa siendo presa de su mal carácter y su volatilidad. No es fácil notarlo, pero aquí nos están indicando cómo es que nuestra evolución pasará en algún momento por el conflicto con quien hemos sido anteriormente. Tendremos retrocesos y recaídas, ya que una de las cosas más difíciles que podemos conseguir es justamente la de modificar nuestros hábitos. También podemos ver aquí que habrá personas a nuestro alrededor, como ya vimos en el video anterior, que no se sentirán muy cómodas con nuestro progreso y lo harán evidente a través de reclamos o de enojos aparentemente sin razón. Aquí veremos entonces que lo más importante es que nos mantengamos en la disciplina, seamos constantes y por supuesto perseverantes para no perder de vista nuestra meta y conseguir así nuestro valioso objetivo. Capítulo 3 La interpretación Muy bien es momento de dar paso a la interpretación de los eventos que tuvieron lugar en esta aventura. En primer lugar, nos encontramos con una de las primeras consecuencias de nuestra propia evolución. El cambio no se da de un momento a otro, pero tampoco se da sin tener un conflicto interno. Verás, cuando comenzamos a modificar nuestro comportamiento, ya sea porque estamos adquiriendo nuevos hábitos o simplemente porque estamos convencidos de que queremos conseguir un determinado objetivo, encontraremos resistencia dentro de nosotros mismos. Pensemos, por ejemplo, en la persona que quiere adelgazar por lo general todos decimos el lunes empiezo la dieta inicialmente tiene una enorme motivación, se visualiza a sí misma con un cuerpazo y eso la anima a mantener la disciplina y a comer solo aquello que le ayude a lograr esta meta. Así, transcurren los primeros días de la semana y al notar un poquito de avance, se anima aún más y se esfuerza más cada día. Pero llega el fin de semana y con él las tentaciones y los antojos. No tiene los distractores normales de la semana, la rutina cambia. La convivencia con familiares y amigos causa que internamente comience a tener un diálogo, no es tan malo, ya me esforcé toda la semana, solo un día, por una vez no se echa a perder todo el trabajo y un muy largo etcétera, este diálogo no es incorrecto, eso es lo más duro pues por una vez que fallemos en nuestro intento no pasará nada drástico a nivel visible, el problema con ello se da a nivel subconsciente, pues estamos retrocediendo en nuestro esfuerzo y el mensaje que nos damos a nosotros mismos es que no es tan importante como parecía al principio, esto producirá que subconscientemente deje de causarnos tanto en el objetivo y que se produzca este horrible autosabotaje. Esto es lo que significa el combate que Hércules sostuvo con los irracionales y agresivos centauros, que se sintieron ofendidos y lo agredieron sin escuchar razonamientos ni entender de justificación. El caso de sus amigos Folo y Quirón representan Aquellos viejos hábitos que nos parecen inofensivos, pero que son un lastre hacia el pasado. Cosas que venimos haciendo rutinariamente, pero que nos limitan para poder seguir creciendo. No me refiero necesariamente a malos hábitos, sino a cualquiera que nos impida avanzar. Por ejemplo... Ir a la escuela, Quirón. Cuando somos jóvenes y tenemos tiempo y el apoyo de nuestros padres, dedicarnos de tiempo completo a la escuela es muy adecuado. Aprenderla al mayor ritmo posible nos adelanta y nos lleva a avanzar mucho. Pero llegará un momento en la vida que de todos nosotros en el que el aprendizaje debe comenzar a transformarse en acción. Es decir, hay que ponernos a trabajar. Si en lugar de empezar a trabajar, nos quedamos estudiando, en lugar de progresar, nos estancaremos y no estaremos ni siquiera aprovechando todo lo que en la escuela aprendemos. Ojo, no estoy diciendo que debemos dejar de estudiar definitivamente, solamente que debemos enfocarnos más en materializar nuestros nuevos conocimientos que en adquirir más y más por solamente ese hecho. Follow en cambio puede representar a aquellas amistades que nos gusta mucho frecuentar y que son buenas personas, pero que no comparten nuestros intereses y por lo tanto nos desvían de nuestra ruta. Tampoco digo que haya que cortar de tajo con todas las buenas relaciones, todos necesitamos amigos y es muy importante conservar a los que ya tenemos. Lo único que quiero decir es que probablemente haya que frecuentarlos un poco menos, no convivir tanto con ellos, pues hacerlo nos conduce a un retraso en nuestras metas. Y ya veremos, si son inteligentes y te ven triunfando, lo más probable es que se prefieran subir a tu mismo barco que alejarse de ti. Finalmente. Hércules decide dejar atrás todos sus conflictos internos y no hacer caso a sus argumentos debilitadores y parte a buscar a su nueva presa, el famoso jabalí. No tarda mucho en encontrarlo y en un principio observa que no le va a ser nada sencillo derrotar a semejante bicho. Sus clásicas habilidades, la fuerza sobrehumana, la destreza en la lucha y el manejo extraordinario del arco y las flechas no van a ser suficientes para derrotar a este enemigo. Tendrá que echar mano de sus más recientes habilidades, la paciencia y la flexibilidad. En lugar de continuar haciendo el mismo esfuerzo, se dedica a perseguirlo y conducirlo hacia una región en la que toda su fuerza se va a desperdiciar por el simple hecho de continuar avanzando. Hércules, en cambio, seguirá un camino ya marcado que le hará gastar menos energía y le mantendrá cercano a su presa. Nuestros problemas, cuando son nuevos, nos parecen sumamente complicados y enormes. Cualquier intento que hacemos a veces nos resulta insuficiente y comenzamos a sentir ansiedad y angustia. Imaginemos, por ejemplo, haber adquirido una gran deuda, una hipoteca o un crédito de alguna otra índole. Cuando vemos el primer estado de cuenta y queremos imaginar el esfuerzo que nos requerirá pagar el monto total nos sentimos abrumados y nos empezamos a preguntar si tendremos los medios suficientes para cumplir con este inmenso compromiso. Poco a poco comenzamos a hacer los pagos requeridos y aunque al principio no podemos apreciar el avance, al cabo de un tiempo comenzamos a ver cómo van disminuyendo los intereses y cómo cada pago reduce la deuda más y más, incluso si hemos sido conscientes e inteligentes hemos podido ahorrar un poco y hecho pagos adicionales a los requeridos para reducir más la deuda y vemos como nuestro jabalí comienza a cansarse y a dejar de ser tan feroz, no pasa mucho tiempo antes de que nos sintamos cómodos con esta nueva capacidad y pronto habremos aprendido a conquistar enormes desafíos con mucha prudencia y paciencia. Pero con valentía y optimismo, pues somos ya unos expertos en vencer a muchas y muy fuertes bestias que se nos han presentado. ¿Tú qué opinas? ¿Alguna vez has enfrentado un desafío parecido? Por favor, compártelo conmigo en la sección de comentarios para poder aprender de ti y de tu experiencia y aumentar la calidad y la cantidad de los ejemplos que estoy presentando. En el próximo video vamos a estudiar la quinta tarea, limpiar los establos del rey augías ¿Quieres conocer su historia y el significado oculto? ¡No dejes de verlo! Gracias por ver este video. Si te gustó, te invito a ver estos otros.